¿Sabías que los antiguos griegos llamaban informalmente perro a los penes? Como un perro, era una bestia a domesticar. Por eso, el nudo que se hacían los atletas con una tira de cuero en el prepucio, ya que era decente no mostrar el glande, se llamaba nudo de perro.